Luego de que el pasado fin de semana la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís impusiera una multa de 100 mil pesos a una metalera por, de acuerdo al alcalde, comprar objetos robados. Hoy, el funcionario dijo, continuarán con el proceso. Sí, la verdad es que tuvimos presionándonos a una metalera de la Avenida Libertad, que lo que tiene es un vertedero total y donde además hay eh, todo tipo de hierro, de varillas... Eh,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 Eh, con la demás metalera, les invitamos a la metalera eh, que tienen que salir de San Francisco de Macorís porque no son de utilidad para nosotros. Su, su dinero no nos interesa a nosotros, es una alta contaminación también eh, que es afectado. A veces prenden para, para, para eh, este, este cobre, sacarlo y, y producen una contaminación con el humo increíble. Yoani Cordero, NTN un noticiero regional